Todos bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo Como ustedes saben me encanta viajar y mostrar las comunidades judías que están o que estuvieron en los diferentes lugares del planeta Hoy estamos en Harping, una ciudad que es la pesadilla de cualquier idille mame de cualquier madre judía porque está haciendo 20 grados bajo cero Yo para que se queden tranquilas estoy acá bien abrigado Para muchas personas el hecho de que haya habido judíos en China les puede llegar a resultar disparatado Para otras no tanto conocen sobre el tema pero muy pocas personas han venido a recorrer este lugar y muchísimas menos lo han documentado La primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿Cómo llegaron los judíos a esta parte de China? Tengan idea de que estamos al norte muy pegados a Rusia. Y a fines del siglo XIX el Imperio Ruso, con ánimos de meterse en China, se le ocurrió construir el ferrocarril Transmanchuriano en esta zona. El gobierno ruso le propuso al gobierno chino la administración conjunta del ferrocarril y para eso obviamente que trajeron a todos los trabajadores rusos a construirlo. Pero había dos factores que hicieron que muchísimas familias judías migraran a esta zona. Una era la prosperidad económica que estaba habiendo en este lugar como consecuencia del ferrocarril. Y la segunda era que el zar hacía un poco la vista gorda en cuanto a las persecuciones de los judíos y les dejaba tener muchísimos derechos que en Rusia no tenían. En el año 1903, según dicen las estadísticas, había en esta ciudad 500 judíos. Ya en 1908 la comunidad judía alcanzó a tener 8.000 personas. Y en 1920, después de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución del 17, se estima que había 20.000 judíos en Harping. Tengan en cuenta que la población era de 300.000 personas. Una cuestión muy interesante es que el estilo de vida que llevaban acá no es el mismo que tenían en los pequeños pueblos de Europa del Este. En los que conocemos como los Staitl. Acá se vivía muy bien económicamente y como les dije no tenían persecuciones de ningún tipo. De esta manera podemos ver cómo la comunidad se fue desarrollando fuertemente. Acá llegaron a tener fábricas como azucareras, carboneras... Comercios como farmacias, restaurantes, hoteles, también muchísima influencia en lo que es la cultura y a la vez llegaron a ver cuatro periódicos en Yiddish. Después de la creación del Estado de Israel y con la Revolución Comunista del 49, muchísimos de los judíos jarpinenses empezaron a migrar, especialmente a la mismísima Israel y algunos también hacia Estados Unidos y otros países del mundo. Hasta 1950 funcionaron en Harping cuatro sinagogas. Hoy nos vamos a poder encontrar con tan solo dos. Y una de ellas es la que tengo acá atrás, la llamada antigua sinagoga de Harping. En los primeros años los servicios religiosos los hacían en las casas. Hasta que en 1907 comenzaron a construir la sinagoga, pero recién fue inaugurada en 1909. El edificio no es original de esa época porque se prendió fuego y lo reconstruyeron en 1931. Vamos a ver qué tiene adentro. Aparentemente es un salón de conciertos. Acabo de ingresar y no me dejaron filmar como vieron Voy a ver si encuentro algún concierto en estas fechas Así puedo entrar y obviamente mostrárselo El edificio que tenemos acá atrás y que está al lado de la antigua sinagoga Es la escuela judía de Harpin Vamos a probar si está abierto Yo por las dudas siempre tironeo ¡Epa! Vamos a pasar Y... 你好。a recorrerlo, Este es un salón de música, <音樂> la bandera rusa con la bandera china y la bandera china con la voz del martillo comunista También en una parte de la escuela pusieron una casa de piano que es donde estamos ahora una casa de Steinway and Song Nada más lindo que un arbolito de navidad en una escuela judía Tenemos el honor de encontrarnos una foto de Marta Argerich en este lugar, el orgullo argentino 咱们说马尔塔克里奇 然后多大的都有 Este pianito cuesta un millón de yuanes, algo así como 150 mil dólares Tres ambiente en Almagro La particularidad de este piano, y por eso cuesta tanto, es que suena solo, vamos a ver si funciona Que me sorprendió más este piano que el hecho de que haya habido judíos en harping. A esta la llamaban la sinagoga moderna porque la inauguraron en 1921, 12 años después que la primer sinagoga. Hoy funciona un museo judío y un museo de arquitectura. Vamos a entrar a conocerlo. El edificio tiene un total de tres plantas Ahora estamos en la planta baja que es donde se llevaban a cabo los servicios religiosos Hoy tenemos una exposición de fotos de Harping Miren lo que es esa estrella de David en el piso Toda de mármol y miren lo que es esa cúpula espectacular Después tenemos el primer y el segundo piso Que es donde está precisamente el museo judío Y ahora los voy a llevar a recorrerlo Estamos en el segundo piso y con lo primero que nos vamos a encontrar es Con una minora Que es un símbolo representativo del pueblo judío Y acá una escultura que representa a los pogroms, a las persecuciones que tenían los judíos en Rusia y que fue uno de los motivos principales porque muchos de ellos inmigraron a Harpin como también inmigraron hacia otros países. Acá vamos a encontrarnos con representaciones de la vida cotidiana de los judíos en Harpin. Efectivamente, cuando el río se descongelaba durante el verano, la ciudad solía inundarse y la comunidad judía desarrolló grupos de evacuación y de ayuda durante las inundaciones y podemos ver acá esas fotos. Los chinos son muy fanáticos de Albert Einstein Al punto tal de que cuando yo les digo que soy judío Lo primero que me responden es Ah, Han min Ming Que quiere decir muy inteligentes Eso es porque lo tienen de referencia precisamente a Einstein Y también a Marx Estamos en el tercer piso y acá nos vamos a encontrar con una representación del Cementerio Judío de Hartin. Y acá el museo termina mostrando las fotos de los judíos famosos del mundo Vamos a ver a quién tiene Si sí, la luz me lo permite lo podemos ver a Katzka, Está Golda Meyer, David Ben Gurion, el primer primer ministro de Israel Sholem Aleichem tenemos acá a Milton Friedman, Isaac Rabin, tenemos obviamente a Carlitos Marx, Martín Buber, Baruch de Spinoza, Sigmund Freud, él lo pusieron acá, a Trotsky también, Theodor Herzl, el padre del sionismo, el mismísimo Einstein, por supuesto que ya lo habíamos visto antes, está entre los más modernos Steven Spielberg, y bueno, una cantidad importante de judíos famosos, faltan muchísimos. Falta Crosti, falto yo, algún día estaré formando parte de esta galería de judíes famosos. Y por supuesto con lo último que nos vamos a encontrar en un museo es con el lugar de los souvenirs. Vamos a chusmear a ver qué tiene. Hay muchísimas chucherías judías. Unos libros de los judíos en Harping. que este lo tengo en mi casa. Son puras fotos de la ciudad antigua, muchas de las cosas que vemos en el, en el museo. Igual acá te vienen la estatuita de la iglesia ortodoxa rusa. <risa> Tenemos acá el imán también. Algunas postales de harping Y. Uy, tiré todo al carajo. Y este tapiz de acá que está buenísimo. Cuesta 200 yuanes. La verdad que no me parece nada caro. La cuestión es que no hay nadie controlando. Los que venden y están almorzando ahí atrás. O sea que uno puede agarrar y llevarse lo que quiera. Y esto es lo, la ventaja de vivir en China: que nadie se lleva nada. Este bar tan pituco en el que estoy Antiguamente fue el hospital oftalmológico judío de Harping. Voy a pasar a mostrarles el baño que tiene una decoración espectacular Miren lo que es un lujo Nótese es? esta pisada de mármol Todo con artilugios para la limpieza Tremendo espejo La palmera Noten lo que es el piso el radiador. Y lo más sorprendente de todo es que a pesar del lujo, es con letrina. Los chinos no usan inodoro. Acaban de traer la torta que pedí una selva negra. Miren cómo te la traen. Toda decorada con esta florcita. Esperemos que el gusto Coincida con la decoración No es la No, no está buena, no está buena Te decoran todo re rimbombante Y después termina teniendo un gusto Que, que no, no coincide con esto La verdad Como que le falta un toque de azúcar Está como el chocolate muy amargo le falta... Le falta punch, le falta vida Vamos a darles otra oportunidad, me pedí otro postre me estoy gastando toda la plata en esto y además Incrementando mi capital Las flores, por si no se los dije, son reales O sea, <ríe> tremenda decoración Con la primera no coincidía todo el armado con el gusto Pero vamos a ver con esto Esta está mejor Obviamente que no es lo wow, lo, lo lo lo super Pero tiene un mejor sabor, está un poquito más dulce Está pasable, aparte tiene un toque de, de café Está bueno, no es wow, le repito, pero está Me redimo un poco porque tiene acá, si pueden ver Una especie de crema pastelera dentro Que ahí sí le da ese punchy necesario para que sea un... Postre Como la gente y como corresponde Así que le voy a poner 7 topos de 10 Finalmente pude entrar a la sinagoga antigua de Harping Vine a un concierto de música Esto funciona como auditorio Pagué 60 millones la entrada Va a ser un espectáculo de música china No sé si estará bueno Pero la intención era conocerlo por dentro Miren lo lindo que es, acompáñenme Miren los bancos, supongo que son los bancos originales de esa época espectacular espectacular no, no, no lo puedo creer Señoras y señores, el tema que acabamos de escuchar en la antigua sinagoga de Harpin fue nada más y nada menos que libertango del grandioso Astor Piazzolla. Me caigo y me levanto, no lo puedo creer ni yo mismo. Estamos tomando un taxi para ir al cementerio judío de Harpin que está en las afueras de la ciudad, son aproximadamente unos 20 kilómetros. no hay transporte público que nos lleve o al menos no lo pude encontrar, nadie me facilitó nada así que no me queda otra que ir en un transporte privado Estamos en el cementerio de Juan Chang el cementerio judío de Harpin si bien sabía que existía si bien sabía acerca de la comunidad judía de jarpín estar en un cementerio en pleno China me resulta totalmente impactante y creo que si me resulta impactante a mí, no me puedo imaginar lo que le resulta a ustedes como podemos notar en esta zona no hay solo un cementerio judío sino que acá atrás de la reja hay un cementerio chino al lado hay un cementerio ruso y más allá hay un cementerio ruso comunista. En 1903 los judíos crearon el cementerio de Harping, pero no en este lugar donde está ahora, sino muy cerca del centro de la ciudad. En 1958 trasladaron el cementerio desde el lugar donde estaba hasta acá. Ahora bien, según se dice, había 3.000 tumbas en el viejo cementerio y nada más trasladaron 853 y este cementerio funcionó activamente desde 1858 hasta 1963 donde solamente enterraron a 23 personas así que hoy en día hay 876 personas enterradas en este lugar pero solamente hay 480 tumbas restauradas en 1992 China comenzó las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel y ahí empezaron a hacer un proyecto de restauración y en el año 2004 el primer ministro de Israel en ese momento, Eud Olmert vino a visitar este cementerio con la particularidad que uno de sus abuelos está enterrado en este lugar. Es muy loco que cruzando esta puerta Cruzamos a una cultura totalmente distinta. Porque acá tenemos el cementerio judío. Y tan solo con pasar para acá. Nos transformamos en un cementerio chino. 10 metros de distancia nada. Limita una cultura con la otra. Cuestiones de la vida. Que también las transportamos a la muerte. Estas tumbas de acá están como muy olvidadas. Abandonadas. Miren, está despintado. Casi ni mantenidas, imagínense que son personas que vayas a ver muchas de estas familias dónde estarán si saben que, que sus ancestros están en estos lugares Es alguien de apellido Rabinovich Que murió el 21 de julio de 1930 Esta es lo que les decía antes, ¿eh? es la tumba del abuelo de Olmert El primer ministro de Israel Y ahí lo que dice es gracias por proteger la memoria de mi familia Y de la dignidad de las personas que formaron parte de la comunidad judía de Harpin Y la fecha, el 25 de junio del 2004, que fue cuando estuvo de visita en este lugar Creo que este es el mejor lugar simbólicamente para cerrar este capítulo de Un Topo por el Mundo, espero que les haya gustado, a mí personalmente me fascina mostrar los lugares donde hubo o donde hay comunidades judías, aisladas, alejadas, desconocidas para muchos Y espero poder seguir mostrándoles muchísimas más, les mando un gran abrazo a todos los que están viendo y nos vemos la próxima ah. Les muestro este bonus track, estoy, termina estoy volviendo en el taxi muerto de frío Para los que me conocen, no sufro nada El frío está haciéndose 20 y pico grados bajo cero en este momento Y riallándome con agua caliente Ay, Espero que les guste este capítulo porque me costó horrores filmarlos Ahora sí, nos vemos la próxima